Eh, obviamente el, el trabajar en B siempre está presente y bueno no es la solución puesto que actualmente soy soy padre de una, de una niña de tres años y estoy estoy separado su madre vive en, en torre vieja en la provincia de alicante y tras haber pasado pues lógicamente por un proceso judicial un tanto en fan, fan ganoso, o bueno pantanoso mejor dicho eh, al final se está restableciendo un poco la relación con mi hija y bueno.